Eso quiero darle un saludo de mucho respeto a los amigos Francis eh, a Carolina. Y eh, hacer el preámbulo con Francis porque no he tenido la oportunidad eh, de haberle dado el pésame por el sí. fallecimiento gracias, de su padre, Robert. que era una persona a la cual yo le, le guardaba mucho cariño y respeto. Gracias, Roberto. Así es. Robert, cuéntame lo que tú me comentabas ayer con relación a tu visión de qué medidas tomar para enfrentar esta situación. Mira, a nosotros fundamentalmente hay dos aspectos que nos preocupan bastante. Y uno de ellos es el tema del clareño. Que nosotros quizás ante la situación del, del, del COVID lo hemos, lo hemos dejado quizás como, si sí. se quiere, en un segundo plano. De lado. Que no se sabe, en los actuales momentos, ¿cuál de los dos está ocupando el primer lugar? Porque si nosotros, sí, si nosotros consideramos eh, esa situación, no da espacio ni siquiera que le pongan un suero. La persona que está siendo víctima de esa bebida y nosotros entendemos que o podría decirte que en cualquier sociedad eh, desarrollada, todos los organismos o del estado debiesen de estar al servicio para identificar los responsables y, y, y crear consecuencias. Oye, sí. pues estamos hablando de que eh, apenas en menos de, de, de 10 días han fallecido 31 personas. Eso es alarmante. Claro. Lo que nosotros, Va compitiendo sí, con el sí. COVID. Entonces yo pienso que realmente eso esos organismos como es el DNI, o un fiscal especial debiera ya de nombrarse para establecer responsabilidades. ¿vale? Porque eso no es un asunto tan difícil en virtud de que en algún lugar se vende esa bebida. Así entonces es. lo, claro. Y el, el otro aspecto es el que nosotros consideramos que eh, en medio de, de, del Estado querer resolver la, el, el, el problema que tenemos vigente del COVID, eh, yo pienso que las medidas pudiesen hacerse un poquito, eh, si se quiere, eh, más objetiva. Y digo esto porque entiendo que en un escenario como el que tenemos debiera de pintarse el mapa, estableciendo colores, como podría decirse el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, y que nosotros obviamente estaríamos dentro de, de, de, de, de, de, de, del color rojo. Y de tener esa condición, entonces que se estableciera en todos los accesos de todas las diferentes ciudades, control de entrada y de salida y que en esas ciudades solamente puedan frecuentar los moradores de esas de, de, de, de, de, de esa eh, provincia y que el papel de la policía pudiese estar fundamentalmente estableciendo o determinando en el tránsito de las personas eh, a través de la cédula si son del lugar y si no lo son, y en esa condición entonces establecer que, por ejemplo, donde exista una, una ciudad que sea como la nuestra, que está marcada, podía, pudiese ser considerada como roja, roja. que para salir de sí. aquí, fuera de las autoridades, debiera hacerse eso a través de un permiso semanal, y que este debiera estar fundamentado, eh, ya sea eh, justificado, debidamente justificado. Entonces, quiero decir, por ejemplo, ¿y cómo podría establecerse si hay gente, por ejemplo, que se en el caso de que vive en un pueblo pero no la cédula que tiene no, no guarda relación con, con, con, con la de esa provincia? Bueno, que este entonces tenga que hacerlo mediante una certificación, eh, ya sea por medio de comprobantes de recibo. ¿Pero qué podría traer como vía de consecuencia? Por ejemplo, una comprobación en este de país no, hay provincias que todavía no están eh, no tienen casos de, de, de covid entonces, en ese sentido, yo entiendo que muy bien esas provincias que no, que no tienen enfermos todavía pudiesen estar orientadas o participando en la actividad laboral a tiempo completo para que ayuden a mitigar la situación, la carga económica del Estado. Y que, por ejemplo, en, en, en algunas provincias que te han registrado un caso o dos, que esos enfermos puedan uh, ser trasladados de esas provincias hacia otro lugar y que esos hogares queden en custodia eh, preventiva y que esas autoridades que se les asigne esa responsabilidad su pena tenga como consecuencia el sin, si, si pudiesen incurrir en un acto de, de falta de responsabilidad eh, al, al, al tener como consecuencia un año de prisión eh, que cuando un ciudadano sea sorprendido pasando, andando en una provincia que no tenga el debido permiso, entonces pague una multa de 5 mil pesos por lo menos. Que exista un estado de consecuencia, lo que queremos decir. Porque en esa medida Correcto. podría muy bien mitigarse eh, la, la carga que representa para el estado ese ciudadano que se quiere y que tiene responsabilidad. Porque no es verdad que puede ser, señores, yo aquí me, me, me causa tanto ver que todos los días aparecen detenidos. 500 días que aparecieron hasta mil personas eh, detenidas porque responsablemente no temperaban al llamado de las autoridades o al toque de queda entonces aquí. yo entiendo que aquí hay gente, por ejemplo que merece consideración y respeto como es el caso de los médicos de esa gente que limpia las calles como es el caso de la sí. de, de, de, de, de la policía eh, de los periodistas entonces gente que se le está jugando por esta ciudad por, por, por este pueblo y que aún en condiciones como esas existan Mozalbete salvete que no le importe nada y se anden paseando, deambulando como si nada. Entonces yo creo que esa gente que no tiene miedo y que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de creencia para sí mismo, muy bien debiera estar limpiando las calles. O limpiando los, mejor, o desinfectando los hospitales, ¿verdad? No desinfectando los hospitales, <ríe> exactamente, pero reforestando, hacia, ayudando al medio ambiente, mandándole el agua a sembrar y mandándolo juntos, ni siquiera tener que sacrificar el transporte, pues a ellos no les importa esa pendejada, entonces tampoco ya lo que lo vaya a custodiar, que se vaya parte pero que yo vaya a una guagua pues ese es su problema pero por lo menos tendrían que estar haciendo alguna actividad de responsabilidad social Bueno, eh, y, y, gracias, eh, gracias hermano Roberto Peña Gramonte por tu intervención y lo, todas esas eh, opiniones ¿no? <risa> acerca de cómo enfrentar esta situación, porque esto es un compromiso de todos exactamente, sí. gracias Roberto, pasa buen día muy buena observación bueno, gracias, gracias a ustedes, también quiero que nosotros esa iniciativa la planteamos a nuestro senador que la vio eh, con buenos ojos okay. y nos prometió de que solo iba a tratarlo de presentarlo ante el senado de la república okay, reiteramos que entendemos que, es, que el estado debiera muy bien, aquí hay muchas provincias que pudiesen en el tiempo completo estar laborando Claro. Eh, tengan ustedes también muy buenos días y gracias por la oportunidad que nos brindan. Igual tú, adiós, mantente, mantente en casa, mantente en casa. Amén. Bien, gracias. Gracias, Carolina. Señores, eh, si no hay Carolina, nada, tú tienes me un video. No ha terminado. Carolina lo va a usar. Carolina. Voy a tomar el espíritu de, no, de eh, Francis y mi tiempo estaba pisado. Eh, muchas gracias a Roberto y a Mano, eh, por las orientaciones que nos dieron. Cerrando el tema y dándole continuidad, eh, mire, nosotros hemos hablado de toda la movilización social que se está dando en el país. San Francisco de Macorís, nuestra preocupación principal. Y lo que se ha estado dando, el cierre del mercado, en el día de ayer las declaraciones del alcalde solicitándole, pidiéndole al jefe de comando regional nordeste de que intervenga esa situación. Quiero que pongamos este video que le envían a mi compañero Francis sobre la situación en estos precisos momentos ahora del mercado municipal. Vamos a ver. <risa>